¿Cuántas personas hay en el mundo? ¿Cuántas viven en Cataluña? ¿Sabías que una tercera parte del territorio es espacio natural protegido? ¿Y que hay 25 picos de más de 2000 metros de altitud? ¿O que la esperanza de vida de los catalanes es una de las más altas del mundo? ¿Y cuántos turistas dirías que visitan Cataluña anualmente? Los datos que nos rodean explican de manera objetiva quiénes somos, qué hacemos y cómo vivimos. Conocer estos datos nos permite entender nuestra sociedad y encontrar maneras para mejorarla. Los organismos de estadística son los responsables de recoger, gestionar y difundir estos datos. Gracias a su trabajo, tenemos una perspectiva global del mundo en que vivimos. El próximo 20 de octubre se celebra el Día Mundial de la Estadística. Por eso, en el IDESCAT queremos celebrarlo contando. Contando contigo. Día Mundial de la Estadística. Mejores estadísticas para una sociedad mejor.